8 eh, de cuatro clases más una sorpresa que tenía pensado que quería hacer para este para este lunes eh, espero que os guste vamos a hablar sobre todo de, de video marketing evidentemente vamos a hablar de nuggets de video marketing la estrategia de 2020 la estrategia también de 2019 la estrategia que absolutamente todos los referentes en el mundo del marketing digital están usando incluidos yo porque soy un referente soy soy la, la, la vamos la, la gloria absoluta del video marketing soy yo y nadie más. No, es una broma, es, lo dice mi madre. Pero eh, quiero que sepas que este va a ser un entrenamiento muy práctico. Quiero que entiendas la estrategia que hay detrás de los nuggets de video marketing... Y quiero que entiendas cómo puedes aprovecharlo para tu negocio y para tu proyecto, ¿de acuerdo? Van a ser cuatro clases, una al día y el último día, el viernes, tenemos una sorpresa que ya te imaginas por dónde van los tiros, seguramente lo estás pensando, pero por si acaso voy a, menten, a mantener un poquito la intriga, ¿de acuerdo? Básicamente, este entrenamiento eh, gratuito... Se basa en conocer los tres secretos para crear la estrategia de video marketing infalible, sin haber usado una cámara, sin ser una persona pues demasiado guapa, ni demasiado comunicativa, ni tener especial gracia delante de la cámara. O sea, una persona normal y corriente, una persona, una persona, básicamente, un mero, un mero, como decían el Lutiers. Usted es un mero, un mero, un mero. Entonces, bueno, creo que la diapositiva de, de, de presentación creo que ya sobra, porque ya nos conocemos todos bastante. Yo siempre suelo usar esta foto porque me gusta mucho presumir de, de comunidad me gusta presumir de alumnos me gusta presumir de, de alumnas me gusta presumir de gente que ha venido a mis eventos y de gente que ha aprendido conmigo gente con la que he podido trabajar la verdad es que estoy muy contento de, de pese a lo malo de dedicarme a lo que me dedico y de poder conocer gente bueno como en este caso esto es de mi segundo evento de rocket video fórmula 2 en el que bueno había gente maravillosa gente más o menos normalita y gente mediocre no, es una broma pero había gente genial que me encantó conocer vale entonces bueno vamos a ver cuál es el, el objetivo de este entrenamiento, Pues que si aún no te has atrevido a hacer un solo vídeo para tu proyecto profesional, ahora, gracias a la estrategia de Nuggets de Video Marketing, te atrevas. Que si ya usas el vídeo en tu negocio, pero todavía no obtienes los resultados que te gustaría, pues que te lances y que empieces a usar ese, ese, ese potencial que tiene el vídeo y para ti también. Y que si ya has probado a usar el vídeo pero no has obtenido resultados, pues que entiendas que hay más estrategias y que no siempre tiene que funcionar todo a la primera, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo con este entrenamiento. Entonces, ahora mismo tú estarás pensando ya, pero Pepe, esto no sé si es para mí o no. Yo siempre me gusta dejarlo muy claro. Esto lo hago en los webinars y lo hago en todas los formaciones. Yo quiero que sepas si esto que voy a hacer te, te puede beneficiar, quiero que lo sepas. Entonces, este entrenamiento es para ti. Si vendes algún tipo de producto digitalmente o te gustaría empezar a hacerlo, si ofreces tus servicios a través de tu web y o redes sociales para llegar más lejos, tienes un, pro, un negocio real, o sea, un negocio offline, que te gustaría potenciar gracias al vídeo o quieres lanzar tu marca o proyecto a lo grande. Esto que vamos a ver, este entrenamiento es para gente que quiere tener o que tiene un negocio digital y que por, por ende... Entiende la importancia de invertir en eh, la promoción, en invertir en la visibilidad, en invertir en el tráfico de calidad para alimentar esos negocios online. Eso es muy importante que entiendas esto, ¿de acuerdo? Si tú eres una persona que solo quieres hacer las cosas por ti mismo, que no quieres delegar, que, lo, que eres un hombre o una mujer orquesta y no quieres invertir ni un solo euro... Ten cuidado porque vas a aprender mucho, pero no podrás aplicarlo tanto. ¿De acuerdo? Esto es algo importante. Luego, este entrenamiento no es para ti, aparte de lo que te acabo de decir. Si eres de esas personas que, tras tres clases y un directo, de bueno, debería decir cuatro clases y un directo de contenido de valor, se ofende si le hacen una oferta comercial, guiño, guiño. Busca soluciones fáciles y rápidas para hacerte rico y famoso gracias al vídeo. Esto me hace gracia a mí hasta decirlo, pero hay mucha gente que... Bueno, que, que lo que quiere es, no, yo quiero a ver cómo gano dinero rápido y acabo con esta con este infierno. Bueno, pues eh, yo de, yo no sé cómo se hace. Si no eres una persona de pasar a la acción y prefieres quedarte sin hacer nada. Porque esto lo, lo dijeron en, en un evento al que fui, que decían que el, el conocimiento sin acción es solamente eso. Información acumulada. No vale absolutamente para nada. Tenemos que eh, pasar a la acción, tenemos que implementar, tenemos que testear y probar y equivocarnos. Pero tenemos que mover el culo porque si no, no vale de nada lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos eh, cinco días? Pues yo lo, he, yo lo he pensado así. No es que sea un, eh, un, un curso que os vaya a quitar muchísimo tiempo. Solamente quiero que le dediquéis un poquito cada día para que aprendáis. Y quiero un poquito de interacción. Ahora os voy a pedir ahí alguna cosilla. Pero básicamente es esto. Tendremos una clase al el día de lunes a jueves y el viernes haremos algo especial, haremos algo distinto, ya os lo iré avanzando durante la semana, pero básicamente quiero que sepas que cada día de la semana va a haber un vídeo nuevo para que puedas verlo, ¿de acuerdo? Y cada vídeo, cada vídeo va a tener una pregunta al final, entonces lo que quiero que, que hagas es que al final de cada vídeo pues contestes esa pregunta. Entonces, básicamente ese es el requisito de lo único que te pido a cambio. Este entrenamiento es gratuito, lo tienes aquí en el grupo y lo que quiero es que puedas verlo, que puedas disfrutarlo, que puedas aprender, aprender y lo único que te pido es que le des, que veas el vídeo hasta el final, que le des un me gusta o que reacciones de alguna forma y comentes y participes en los comentarios. Participar en los comentarios implica tanto responder a la pregunta que yo lanzo como animar a tus compañeros a responder o eh, directamente eh, responder a tus compañeros y animarles un poco y e interactuar con ellos, ¿vale? Compañeros y compañeras, ¿vale? Entonces, eh, puede que estando en este grupo esta pregunta sea un poco, un poco redundante, pero para mí es totalmente necesaria. ¿Qué es el video marketing? Para mí no es qué es el video marketing, sino qué Qué representa hoy en día y qué puede suponer, ¿vale? Porque esto es, a mí el, el video marketing, evidentemente, igual que los webinars automatizados, igual que mis servicios premium, a mí me ha cambiado la vida profesionalmente hablando. Eh, el video marketing hoy en día podríamos definirlo como todas las acciones mmm, basadas en vídeo pensadas para acercar marcas con personas o para acercar negocios a clientes marketing con vídeo eso está claro pero es mucho más que eso el video marketing hoy por hoy es la herramienta más poderosa a la hora de conectar a nivel emocional con las personas y si conectamos a nivel emocional si conectamos a nivel persona con aquellos a los que nos dirigimos para echarles una mano para ayudarles con nuestro producto ahí es cuando lo tenemos lo tenemos hecho de acuerdo entonces presta mucha atención para mí las ventajas del video marketing o las razones las 12 razones por las que deberías empezar ya con el video marketing las tienes aquí Genera autoridad, provoca cercanía, es una estrategia probada, no reinventemos la rueda. Genera confianza, eh, son técnicas escalables. Una vez has conseguido dar con la tecla, y esto te lo digo por experiencia, puedes hacerlo crecer. Captación de leads, aumenta tu caché, también te lo digo por experiencia, vale para todas las plataformas. Tiene una eficiencia low cost, tiene una conexión, como te decía antes, emocional. Es para todos los negocios y es, tiene una rentabilidad probada. Todo eso está muy bien, y es verdad, y es muy bonito, pero yo siempre os suelo preguntar, eh, y lo hice la semana pasada. Eh, ¿Qué es lo que os impide poneros a, a, a lanzar esos nuggets o a lanzar eso, esos vídeos? ¿Qué es lo que os impide aprovecharos del potencial del, del video marketing? Entonces, las respuestas que me, que me llegan de, de vuestra parte son muy variopintas. De hecho, aquí tengo a Andrea, que dice que tiene miedo a exponerse. Eh, aquí tenemos a Sandra, que, que dice que tiene un problema físico y le da mucho complejo. Aquí tenemos a María Jesús, que mmm, tiene miedo a no dar eh, con el mensaje correcto. A Juan, que habla de la parte técnica... Eh, Álvaro que habla de, de que dice que es muy joven y no le van a tomar en serio, el, el, Valeria dice que su imagen no se corresponde con, con lo que va a vender, o sea, tiene ahí un, un poco de complejo, y también tenemos a, a, a Clara que, bueno, dice que si no pasa la acción, pues no va a saber cómo, cómo, cómo va a resultar. Está claro que ella tiene miedo que no le, que no le importe a nadie, pero... Como dice ella, si no pasas a la acción no, va a pasar, no, no vas a comprobarlo. Al final, los, eh, los, en todas las dudas, todos los bloqueos, todas las barreras que nos montamos, casi siempre se reducen a lo mismo. Yo me enteré este año pasado que uno de los miedos genéticos del ser humano es el miedo a... a tiene dos el ser humano. Uno es el miedo a morir. Lo veo bastante lógico, puesto que es, si no tienes miedo a morir pues es posible que te maten rápidamente. Pero eh, luego está el miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público podemos leerlo de muchas formas. Miedo a exponerse, miedo a que te juzguen, miedo a que a que que bueno eso, a que opinen sobre lo que estás diciendo. Entonces eso es algo que podríamos hablar aparte y que de hecho ya he traído a este grupo algunas personas que han hablado del tema porque se puede, se puede trabajar de muchas formas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si enfocamos bien los vídeos desde una estrategia que busque siempre ayudar y siempre compartir con gente que sabe lo mismo o menos que nosotros no tenemos ningún tipo de... no debemos tener ningún tipo de miedo, porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es aportar nuestro granito de arena, ¿de acuerdo? Yo no soy la persona que más sabe del mundo de video marketing, ya me gustaría, pero voy aprendiendo y voy compartiendo lo que aprendo, así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que es el video marketing para, digamos, a nivel genérico, ¿qué es lo que representa el video marketing para mí? ¿Qué es lo que lo que, me, lo que me ha supuesto para mí el video marketing? Porque muchos me seguís en este grupo, sabéis quién soy y tenéis una idea de lo que hago, porque además no paro de informaros sobre todo lo que voy haciendo. Pero para mí, durante estos últimos años, estos últimos dos, tres años, el video marketing, ha su el video marketing, voy a decirlo bien, video marketing, que, ha que lo he dicho lo he hecho muy rápido, ha supuesto más engagement sin tener que crear contenido constantemente. Yo he creado muchísimos vídeos para esta comunidad, he recibido muchísimos comentarios, he recibido mucha interacción y he, y he eh, no sé, eh, recibido mucho calor humano, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso ha sido gracias al vídeo porque el vídeo es un catalizador de resultados, siempre voy a llegar más rápido a los resultados gracias al vídeo, ¿de acuerdo? Buenos, malos, acertados o no tan acertados. Luego tenemos más visibilidad para mi marca y mi negocio, con todo lo que eso supone. Yo he dado charlas, he trabajado con, con clientes, eh, he, dado, he presentado eventos, me han llamado de todas partes, he trabajado tanto en España como en Latinoamérica, no sé, he hecho muchas cosas y yo siempre, siempre, siempre me he apoyado en el vídeo. Para mí, el, el, el vídeo me ha hecho despegar en cuanto a visibilidad. Y ahora os lo voy a demostrar con números, ¿de acuerdo? Esto es, esto es el principio, esto es un ejemplo, pero ahora os voy a enseñar cómo lo... Cómo lo cómo lo he vivido en cuanto a números. Y por último, más ventas gracias a la venta de mis productos y contratación de mis servicios premium. Eh, esta cifra que os pongo aquí es una cifra eh, simbólica, bueno, simbólica, es una cifra eh, cojonuda, o sea, esto es una maravilla. Yo estoy encantadísimo de este número. Habrá quien gane 100 veces más. Ole por ellos y por ellas, pero yo estoy muy contento porque esto ha sido aplicando esas estrategias, esas técnicas de, de video marketing que me han dado un retorno muy bueno de esa inversión que yo hacía de tiempo, de dinero y de esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que para mí ha supuesto el, el video marketing. Ahora te voy a poner algunos ejemplos para que entiendas cuál es la... El, los resultados tangibles que a mí me ha dado el vídeo y te lo voy a enseñar con números y letras y pelos y señales de acuerdo pero antes quiero que entendamos o que pensemos cómo están usando los referentes hoy en día los referentes del, del, del marketing el marketing online, tanto a nivel europeo como a nivel eh, americano y latinoamericano, ¿cómo lo están usando? Y estoy seguro de que todos estos vídeos que, que, que llamamos nuggets, tú los conoces y los estás viendo. Por ejemplo, aquí tenemos a Erico Rocha, que de hecho es el, el que ha traído un poco el concepto de, de, de Video Nugget. Tenemos a Frank Kern, tenemos a Gran Cardón, tenemos a Russell Branson, el hombre del millón de dólares tenemos por ahí también en versión vertical a los que a Russell branson arico y luego en terreno español tenemos pues ahí a Robert Gamboa Sebastián Lora y se Juan Medio más y mejor tenemos ahí en vertical a, a, a Sebastián tenemos a mucha gente todo el mundo todo el mundo que tiene un negocio online solvente y que sabe cómo funcionan estas cosas está Creando nuggets y está trabajando duro esa imagen, esa estrategia detrás de esos vídeos aparentemente sencillos, aparentemente eh, ligeros de contenido, con el título arriba, con el subtítulo abajo y poco más. ¿Qué hay detrás de esos vídeos? ¿Por qué se están haciendo todos esta. Est ¿Por qué se están subiendo todos al carro de esta estrategia de video marketing? ¿Qué tienen los nuggets? Estos son veganos, ¿eh? no os preocupéis que ningún pollo ha sufrido para la realización de esta presentación. Pero los nuggets de video marketing tienen algo, tienen algo que funciona muy bien. Tienen una estrategia detrás que es realmente eh, sencilla y a la vez muy inteligente, que es la que os voy a explicar. Y el que podéis aplicar vosotros en vuestro, en vuestro negocio. Os explico mi caso, ¿de acuerdo? El, el típico video nugget, ese es el de, el de Isaac, que además es es eh, cliente mío, de hecho estos, estos nuggets se los hemos hecho nosotros y ya está obteniendo unos resultados muy buenos ¿de acuerdo? es el típico nugget, esto es lo que estamos haciendo ahora, yo hace ya tres años, lancé un, un nugget, sin saber que se llamaban nuggets de, de video marketing yo lo que hice fue lanzar este vídeo eh, sobre un, un, un webinar automatizado que tenía en su momento y este vídeo se compartió 1800 veces, fíjate que, con, que estoy poniendo el, el foco en las compartidos, porque yo siempre digo no voy a hablar de los de, de, de las visualizaciones ni voy a hablar de los comentarios, que están muy bien o sea, estamos hablando de 686.000 reproducciones y más de 500 comentarios, estoy hablando de los 1.800 compartidos, esto significa que 1.800 personas han considerado que este vídeo era, era útil para su comunidad y han dicho yo lo comparto para que lo vea mi gente eso es lo que para mí ha supuesto un éxito de este nugget. Esto ha alimentado mi negocio, ha alimentado un funnel, me ha traído muchísimas ventas y tiene una estrategia detrás, que es la que os voy a comentar en este entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces quiero que entendáis que cuando yo digo los nuggets me han cambiado la vida, yo practico el tema de nuggets, creo en los nuggets, es por esto. Entre otras cosas, ¿de acuerdo? De hecho, aquí tenemos otro caso de éxito mucho más reciente, porque este eh, yo lo tengo funcionando mucho tiempo, pero aquí tenemos el de, el de Miriam Alguero, una otra clienta a la que le hemos hecho también una campaña de, de video nuggets. Eh, bueno, esto, sí, tenemos aquí un vídeo con su cabecera, todo chulísimo. Además, Miriam es, es un encanto y transmite súper bien, y los nuggets han quedado chulísimos. Este, este nugget, nosotros una vez lo, lo terminamos, lo metimos en una campaña porque dentro de este servicio nosotros metemos también el, el hecho de las campañas de Facebook y lo hacemos todo. Es un es un, un 360, podemos decir. Eh, este vídeo, con una inversión moderada, de 5 euros al día. 5 euros al día, durante una semana, Miriam estuvo generando. Eh, generando más de 20.000 visualizaciones del vídeo. Más de 20.000 visualizaciones del vídeo. Se compartió 165 veces, insisto, en una semana. Y generó 26 comentarios y 242 interacciones. Estamos hablando de 20.000 impactos, 20.000 visualizaciones. Que de esos, y aquí viene el dato, y quiero que os quedéis ya con esto, porque esto es muy importante, lo vamos a desarrollar durante todo el entrenamiento, pero esto es muy importante. Esto generó un público de 6.600 personas que habían visto más de la mitad del vídeo. Piensa en esto, pensad en esto. Alguien que ha visto más de la mitad de un vídeo de alguien que no conoce de nada, créeme, es porque le interesa ese tema. Es alguien que está muy interesado en lo que le estás contando. Eso es lo que hemos hecho y esa es la magia de los nuggets, ¿vale? Luego ya lo, lo voy a desarrollar mucho estos días, ¿vale? Pero quiero que, lo, quiero que lo tengas claro. Y lo bueno es que tanto Miriam como, como Isaac van a tener cada vez más y más y más nuggets para ir publicando. Eso es lo que conseguimos en una semana. Pero día a día seguimos trabajando con más nuggets, seguimos publicando para seguir creando más audiencias y creando más visibilidad y más autoridad para el proyecto y, el, y la empresa de Miriam, ¿de acuerdo? Entonces... Piensa en ese potencial. Si en una semana hemos conseguido 6.000 personas, casi 7.000, que han, se han interesado por ese contenido, imagínate si semana a semana, mes a mes, estamos publicando. ¿Qué pasa si seguimos girando esa rueda y seguimos publicando, publicando contenido? Eso es lo que quiero que pienses y en lo que quiero que te quedes eh, en este primer vídeo, ¿de acuerdo? Como ves, los nuggets de, de video marketing están a la orden del día, los estamos usando todos los que tenemos un negocio, un negocio online eh, y entendemos que un negocio online se tiene que alimentar bien alimentado con tráfico de calidad. de acuerdo. Y esto no estoy queriendo decir que hay que gastar muchísimo dinero, estoy queriendo decir que hay que alimentarlo de tráfico de calidad. Y eso implica tener un poco de astucia a la hora de crear esas campañas, ¿de acuerdo? Entonces, para, eh, que, lo, para que sepas, para ir abriendo un poco de boca para, los siguientes para las siguientes clases de este entrenamiento, te digo que estos son tres secretos, que podrían ser tres secretos, tres claves, tres pautas, pero son las tres siguientes clases. Vamos a hablar cómo, de cómo transmitir autoridad en tu nicho de mercado para, fa para facilitar la venta de tus productos y servicios. Vamos a hablar de cómo crear tus nuggets de vídeo sin tocar una cámara. Y vamos a hablar de la estrategia real, este es el mejor, el mejor de todos, la estrategia real que se esconde detrás de los nuggets de vídeo. Eso va a ser la clase de mañana, de pasado y del día siguiente. Y todo lo vas a tener aquí, en este estupendísimo y maravilloso grupo, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué quiero que hagas ahora? Pues quiero que vayas aquí abajo, quiero que le des un like a la publicación que parezco ya a youtuber y quiero que contestes a esta pregunta. ¿Qué te estás perdiendo por no usar el vídeo de manera activa en tu negocio? Si estás usando el vídeo de manera activa, quiero que me digas qué hasta dónde podrías llegar con ello. Si no lo estás usando, quiero que reflexiones y me digas lo que te estás perdiendo, ¿de acuerdo? Quiero que me respondas a esta pregunta. Si quieres hacer un comentario sobre lo que estás viendo, lo que sea, coméntalo, porque yo, en base a los comentarios, voy a responder en el siguiente vídeo, o por lo menos lo voy a intentar, ¿de acuerdo? Así que, nada, te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado, espero que te hayan entrado muchísimas ganas de ver el, la siguiente clase y mañana nos vemos. ¡Chao! -uito!